Yo creo que en 10 años lo que me gustaría volver, o sea, decir, aportar, volviendo ¿no? a, pues eso, a una cena o incluso a no sé, una charla, lo que sea, yo creo que esa experiencia de, de. chicos, estáis aquí y es un regalo, porque a veces es que. muchas veces no somos conscientes, y yo el primero, quizá en algún momento tampoco fui consciente de que esto es un regalo, o sea, y estar en la universidad es un regalo, y estar en este colegio mayor es un regalo y yo creo que hacer, ayudar a, a que nos hagamos conscientes los, los colegiales del gran regalo y la gran oportunidad que es este precisamente para experimentar lo que es eh, ese salir de uno mismo y entregarse a los demás. Lo que me encantaría lo primero es volver y ver que todo sigue igual, sigue igual y ha cambiado. Yo les diría que aprovecharán ...lo que tienen al máximo... ...que no todo el mundo tiene esta oportunidad... Eh, ...que no todo el mundo tiene la suerte o el privilegio de estar aquí... ...entonces pues que lo aprovechen al máximo. Me hablaría de, de la importancia de vivir la universidad... ...no como eh, un momento académico... ...sino como una experiencia universitaria... ...porque es que es la diferencia entre esta universidad... ...y otras universidades. Reforzar el, aún más... El espíritu, el espíritu de familia y de amistad entre los colegiales y que vengan con la idea de que la gente que van a conocer aquí puede que sean su familia y sus amigos durante los próximos 60 años. A mí se me abrió una puerta y se me tendieron unos brazos para todo lo que necesitara y lo mínimo que puedo hacer es que abrir mis puertas y tender mis brazos. Entonces, aunque no te conozca de nada, aunque no os conozca de nada, eh, yo a vosotros sí que os conozco porque estoy viviendo donde yo he vivido y eso nos une mucho. Entonces estoy a vuestra disposición.